¡Muy buenos días! buen <risa> giorno, ¡Buenasera! De Juan Pablo, el día de hoy voy a hacer un, eh, un total body el, el día de hoy he traído las pesas, miren las pesas Porque la gente me dice, Pablo, tú haces siempre ejercicio a cuerpo libre Pero no le metes las pesas Hoy trajimos las pesas, vamos a hacer un, un total body Vamos a hacer 4, cinco ejercicios Pero eh, eh, cada ejercicio, haremos 2, 3 ejercicios así Involucramos todo nuestro cuerpo Hoy estoy al lado de la natura Naturaleza Estoy aquí en el parco de treno ¿Dónde se trova este parco de treno? En Milano, en Milano, Italia Italia. Para toda la gente hispana que me, que me mira de todo el mundo Un saludo muy especial para cada uno Vamos a iniciar con un poquito de, de, de, movilidad, de movilidad Vamos a hacer estos ejercicios Estos ejercicios muy, muy útiles para las personas Que, que les gusta trabajar con pesas les, les recomiendo coger un peso que sea moderado yo traje traje este, está como un poquito pesado yo no sé si atiendo el video me toca bajar el peso pero importante iniciar con un peso que sea moderado moderado no coger pesos tan tan pesados si tú todavía no tienes la capacidad ni el entrenamiento movemos un poquito los, los hombros porque vamos a, a utilizar aquí los hombros adelante atrás cruzo Abro, me muevo en el puesto, me muevo, me muevo. Un poquito de salto, salto, salto, salto, salto. Sí, sí, sí, sí. Vamos a saltar un poquito. Hoy no vamos a saltar, pero estamos haciendo una activación. Así nuestro eh, corazón eh, sube, sube, sube, sube, sube, sube sube la energía. Ok. Oiga, están cayendo las hojas de, de los árboles. Perfecto, perfecto. Vamos a, a iniciar con. Vamos a hacer 30 saltos, 30 saltos del jumping ya o, o, o salto del payaso como a mucho, mucha gente le llama. esto Este ejercicio nos sirve para calentar nuestro cuerpo. Así entramos en, en materia de, de ejercicio para todo el cuerpo. Prepárate. 1, 2, 3, inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 1, 2,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 esos 10 demás te ayudarán para estar siempre activo. ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Me podés escribir? ¿El Pablo, no me gustan, están muy difíciles, están fáciles, fácil. Mejoramos para ti. Sin excusas. ¿Puedes tomar agüita? Perfecto. Uh. Hoy, no traje, hoy no traje la toalla para secarme el sudor. Está bien, está bien. Tú que estás acá, usa la toalla para, para el sudor. Bueno, voy a explicar. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Vamos a hacer cuatro cuatro ejercicios. Pero cada ejercicio eh, hacemos uno o dos. Voy a utilizar eh, un, un método, un circuito. Un circuito, un circuito. Vamos a, vamos a entrenar 40 segundos. 40 segundos haciendo el movimiento. Tú lo haces conmigo lentamente. Y vamos a, a reposar en 20 segundos. 20 segundos. Lo sé, lo sé que que es poco de, de, de, de recupero y pausa pero tú que estás iniciando procura hacerlo con un peso moderado si tú eres allenado haz estos ejercicios que te van a ayudar a estar ¡ah! en forma en forma muy bien muy bien muy bien ahora mmm, eh, voy a poner mi el cronómetro así nos da la señal y tú vas conmigo lo sé la primera la primera serie será un poquito con te la voy a, a, a, a te la, te, la, te la explico, me viene el italiano, te la explico lentamente y la segunda y la tercera lo vamos a hacer perfecto. ¿Ok? <ríe> ¿Estamos listos? ¡Ah! Se va, se va. Meto la señal, meto la señal. Meto la señal. Meto la señal. Aquí. 40 segundos con 20 segundos de recupero, recuperación. Oiga, otros videos me vienen en italiano, en español, la gente. De, de les... Habla hispana, me dice Pablo. ¿Estás hablando italiano o estás hablando español? Y los italianos me dicen lo mismo. ¿Qué cosa podemos hacer? <ríe> Mejorar, concentrarnos. <ríe> ok, ok, ok. Aquí no se, no se para más. Vamos a iniciar con... <ríe> vamos a iniciar. Aquí vamos a iniciar aquí nuestro... nuestro aquí tengo la, la aplicación ya... Ya del teléfono. Ok. Vamos a iniciar. Prepárate. Uno, dos y tres. Four. Nuestro primo ejercicio, míralo acá, míralo. Abro la, la, la, igual medida de los hombros, bajo. Viste, viste. Uno, arriba. Nuevamente, continuo. Viste, arriba, hombros, bajo. Ah, lentamente, arriba. Ah, bajo, nuevamente. Mira la postura mía de, de la espalda, arriba. Ah. Aquí trabajamos, curar. bíceps, hombros, nuevamente, va. Tú lo puedes hacer por un minuto, más pesado, ¿no? Más pesado. Nuestro próximo ejercicio, ¿va, de acá. Nuestro próximo ejercicio, voy a coger la pesa, la tengo arriba, la miro y voy a tocar a tierra, voy a tocar a tierra. Me hago aquí de lado, aquí la primera la hago de frente, mira, mira arriba, miro, miro el peso, toco, continuo, continuo, ah. Oye, aquí trabajamos los brazos, nuestras piernas, nuestros glutes, no me desconcentro del, del peso, continuo, después de la pausa vamos a cambiar de, de brazos, Lentamente Lentamente, lentamente Lentamente Ok, perfecto Hacemos una pausa, estamos haciendo una pausa Y ahora vamos a cambiar de brazo Brazo, brazo, brazo Este ejercicio me gusta mucho Me gusta mucho me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ok, cojo el peso, arriba, toco, lo guardo, lo guardo, puedes coger una botella, de un litro, puedes coger la plancha, algo, algo que pese, o lo puedes hacer sin nada, con una pelotica de, de tenis, algo que sea parecido. Bajo. Toco a tierra. Toco. Cojo el billete. Cojo los euros. Ok. Perfecto. Hacemos una pausa. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer esto, mira. Espalda. Tra. Tra. Vamos a hacer 10 de espalda. Después 3 de trices abro las piernas a la igual medida de los hombros o más grande inclinación guarda 1 2 3 lento 4 5 6 7 8 9, en 10, ahora atrás, 1, 2, 3, 1 más, 1 más, 4, ¡Sí! perfecto, perfecto, perfecto, vamos, vamos a hacer nuestro 4 ejercicios, vamos a hacer abdominales, abdominales, abdominales, me siento, me siento, me siento, voy a coger el peso. Oiga, está pesado esto. <risa> El peso, míralo. Uno. Toco. Toco. Toco. Toco lentamente. Toco. Toco. Toco. Toco. Sí. Toco. Toco. Toco. Toco. toco, toco. arriba perfecto. perfecto ahora iniciamos nuevamente, iniciamos nuevamente, pausa, pausa pausa, pausa pausa, lo hago de lado, lo hago de lado, así me miras mejor mira acá, bajo, bíceps, arriba, cambié las posiciones, bajo, bíceps, arriba, lentamente, subo, bíceps, arriba, bajo, bíceps, hombro, italiano, espalda, espalda o peso muerto bíceps abro ok, perfecto perfecto oiga, sigue el matador el matador ya estoy sudando no traje la toalla tú la tienes en casa, úsala porque estamos sudando lado la comida, pesos toco, toco, toco lentamente, lentamente lentamente ok muy bien, muy bien muy bien, veo que los hace muy bien, lentamente me toca tierra me coge el, el billete de, de 500 euros ese es el bueno, ese es el bueno si, si, si toca el tierra Cógete el poder, baja, baja, sí, lentamente, perfecto, oiga, esos 500 euros son pesados, ¿no? Me voy a girar, así, me guardas, me miras, me miras, cada vez que te veo me gustas más, ah, ah, ah. Oiga, la motivación mía para que no me canse, para no cansarme, nuevamente, okay. arriba, toco, toco, toco, ¡Ah! miro, miro el peso, lo miro, lo miro, lentamente, lentamente, muy bien, te felicito, todo lo que haces hoy, mañana se verá, mañana, o después de su día? al mes, al año toda la vida toda la vida continua sí. dame tu poder dame tu poder pegar madre madre natura ¿Cuál sigue? vamos a hacer espalda espalda espalda, espalda. y hacemos trizo. triste triste triste vámonos a este lado de este lado prepárate vamos a hacer 10, 10, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 mío, eso no se acaba más, ¿no? <ríe> esperando que suene ese, esa alarma, esa chicharra, y nada que suena. <ríe> ok, vamos con abdominales, abdominales, vamos a hacerla plana, plana, plana, plana, plana, plana, plana, ok, salgo, lento, me concentro, la miro, la miro, la miro, la miro, no pierdo de vista mi peso. <ríe> que está bien pesado ah, hoy no puedo hacer nada concluir ok, perfecto me quedo 1, 2, 3 continuo sí. nuevamente me quedo, me quedo 1, 2, 3 continuo ok Madre de Dios, esto está duro. Madre de Dios, esto está duro. Ya vamos a acabar, mi gente. Vamos a acabar. Vamos a terminar. Yo lo hago tres veces. Tú casa lo haces cuatro o cinco veces. Aunque con peso o sin peso. Oígate. No dura nada hacer esa pausa. Bice. Abro. Arriba. Nuevamente. Bajo. Arriba. Tres ejercicios en uno, mira. Peso muerto, está aquí. Bice. Abro. Hombro. Nuevamente. Tras. bice. Hombro. Ta. Sí. Abro madre de Dios, sigue el más duro, sigue el más duro para mí, sigue el más duro, pero tú, tú no, tú no te vas a parar, tú eres un, un vencedor, oiga, tomando agua, agua pura natural, madre de Dios, esa alarma suena rápido, pero vamos, cambio de mano, no importa, tanto es el cambio. toco, lento, toco, Toco. Toco. Toco. Guardo el peso, lo guardo. Lo miro. Ah. Vamos, Pablo. Vamos. Vamos, Claudio. Marcelo. Andrea. Federico. Santiago. Sí. Vamos, Carlos. Okay. todo este esfuerzo vendrá pagado te lo digo te lo digo de verdad de verdad nadie te regala nada, nadie, ninguno ninguno te regala nada todo esto es sacrificio, mantenio constancia, dedicación y buen pensamiento <risa> Ay, esta motivación mía vamos, vamos, vamos Lento. uno dos tres Cuatro Cinco Toco Diariamente pienso en ti Vamos Ok Se puede Se puede Se puede Se puede Ok Diariamente pienso en ti como dice la canción claro claro claro de eh, tito tito rojo claro claro ok seguimos con espalda y después espalda hacemos triste. vamos a hacerlo esta forma vamos a hacer esta forma ¿Así me guardar la alarma se me... se me no importa va 1 2 3 4 5 5 1 8 9 10 1 2 3 4 nuevamente va se va 1 2 3 4 la alarma la alarma se me me fundió, metámoslo aquí, metámoslo aquí ¿cuál sigue? sigue triste, triste no, que triste abdomen, abdomen, abdomen, guarda uno un total body, todo el cuerpo después fuerza, trabajamos los hombros, el glútex, las piernas, todo, la espalda, el abdomen, me quedo, 1, 2, 3, continuo, me quedo, 1, 2, 3, ah, ¡Ah! gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias a mi gente, gracias, si este entrenamiento me gusta, me gusta, guarda, nos dejó un poquito cansado pero ese cansancio eh, se va a ver con nuestro cambio físico, no solo estéticamente, aunque la salud, después de esto, te aconsejo de hacer un poquito de, de stretching, porque no podemos quedar fuertes y rígidos como Robocop por el día de hoy habemos terminado gracias gracias tutti gracias gracias a toda mi gente que nos guarda son people que nos, que nos guarda ok de corazón ay ay ay nos dejó muerto este ejercicio ya no se...